En esta unidad seguimos trabajando con doquear, seguimos viendo la interfaz. Podemos almacenar nuevos PDF y nuevas notas. Lo vamos a hacer porque siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que volver a monitorear la carpeta para que se nos añadan esos nuevos PDF y nuevas notas. También tendríamos que añadir los atributos a las referencias para que luego, cuando vayamos a escribir el documento, Tengamos las referencias con todos sus metadatos, sus campos perfectamente, para que luego las referencias salgan bien. Tenemos la posibilidad de abrir una ventana debajo de, de la interfaz, que es una ventana para que nosotros vayamos escribiendo lo que necesitemos según vamos construyendo los mapas. Podemos tener necesidad de crear categorías dentro de un PDF que tenga muchas notas, porque nos va a ayudar bastante, y si no, para la localización de las notas. Las vamos a poder distribuir en categorías. Vamos a poder almacenar nuevos PDFs y nuevas notas de documentos que Doquear nos, nos recomiende. Pinchando en un determinado documento, le vamos a decir que nos muestre más documentos. Podemos revisar esos documentos y guardárnoslo. Y otra vez iniciar el mismo proceso, guardarlo, poder, podríamos hacer notas a esos PDF y tendríamos que volver a monitorear la carpeta para que se nos añadan al mapa mental. Esta diapositiva es una diapositiva con un PDF que tiene muchas notas y que nos puede resultar cómodo esas notas distribuirlas en una serie de categorías para tenerlas más, eh, más claras, para poder luego incorporarlas al mapa mental que nos vamos a crear para escribir el documento. Le podemos decir a Dockear que nos enseñe referencias que tengan relación con un determinado documento. Lo haríamos desde esta opción, mostrar recomendaciones y aquí nos, nos enseña una serie de, de referencias que podemos decidir si las abrimos o no, si las vemos y en el caso de que nos interesen las guardaríamos las podemos bajar y guardarnos en la carpeta donde tenemos los pdf a esos pdf les podríamos añadir notas por ejemplo este es un eh, documento que se ha encontrado en, eh, recomendado por doquear, que ahora lo va y al que se le han añadido dos notas. Ahora lo vamos a volver a abrir. Ya tiene alguna nota y podemos vamos a añadir una nueva nota. guardamos el documento y de momento no tenemos aquí la nota, tendríamos que volver a monitorear la, no, el, la carpeta. Desde el nodo raíz lo podemos hacer. y ya tenemos aquí la nueva nota que acabamos de escribir ahora vamos a pinchar y nos va a la página donde la acabamos de hacer esto con otros lectores de pdf no es posible hacerlo por esto nos recomienda doquear el gestor eh, PDF Change VISOR. Podríamos añadir atributos a los PDF. Por ejemplo, esta referencia no tenía atributos. La pasaríamos aquí. Y añadiríamos a mano, copiando y pegando, por ejemplo, desde, si la, tenemos esta referencia en otro gestor, en Zotero, es muy cómodo cuando crear, trabajar con, con dos ventanas y ir copiando y pegando los campos. Trasladando las referencias a la columna de la derecha. La ventana que podemos abrir para ir haciendo nuestras notas según hacemos el mapa mental, que es simplemente son unas notas de trabajo, la tenemos desde la pestaña View, mostrar esta ventana, aquí podemos tener el mapa arriba, incluso podemos cerrar, Estás Y te podemos tener aquí el mapa y aquí ir escribiendo nuestras notas. Bueno, acabamos con esto la unidad. En la siguiente unidad ya vamos a crearnos un mapa mental para redactar el documento.